Veremos cómo crear un mantenedor de folios de documentos y cargar el archivo obtenido en el Servicio de Impuestos Internos. Desde el módulo de facturación, bajar en el lado derecho y encontraremos el recuadro de folios disponibles. Debemos hacer clic en el engranaje. En esta página podemos ver en detalle la información de cada documento. Si el mantenedor no está creado previamente, aquí podrá crearlo. En este caso crearemos el mantenedor de folios de factura de compra que no está habilitado. La cantidad de alerta es utilizada para tratar de timbrar folios de manera automática. Más detalle de esta alerta y cómo funciona los encontrarás en el icono para qué es la alerta de folios. En este caso la alerta será 5. Y hacemos clic en el botón azul. Ahora nos pedirá subir el archivo CAF de folios que está solicitado en el servicio de impuestos internos. Más detalle de esto en el icono Cómo solicito folios. Si prefiere obtener folios desde LibreDTE, en el mantenedor de folios se encuentra la opción Solicitar CAF. Se debe indicar el tipo de documento y la cantidad de folios que desea solicitar, en este caso, serán 25. Al hacer clic en el botón azul, se cargarán de forma automática al mantenedor de folios.